Estoy arrepentido, Alfredo Casero pidió perdón por sus dichos. Escucha sus razones. Alfredo Casero ganó muchísima popularidad los últimos días luego de que, entrevistado por Alejandro Fantino, en Animales Sueltos por América Televisión, fuera muy crítico con los seguidores del kirchnerismo usando la metáfora del flan, metáfora que rápidamente se viralizó. Por supuesto, otras de sus afirmaciones, como las dudas que le provocaba la aparición de varios nietos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo, generó una polémica que aún continúa y que derivó, en parte, en la cancelación de varios shows que tenía contratados. Finalmente, Casero decidió dar una entrevista a Radio Mitre donde intentó aclarar el sentido de sus palabras y fue más específico. Diciendo que estaba arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto en sus dichos. Y, para dejar bien clara su posición, agregó, estoy apesumbrado y pido perdón. Ya no a la figura de alguien que me levante el dedo. Si no, estoy cayendo en lo mismo de ellos, que cuando se muere una persona y es policía no hay un p. Derecho humano por esa gente. Seguramente pronto Casero volverá a aparecer en televisión para poder dar una explicación más detallada de lo que quiso decir, evitando así nuevos conflictos.